Eres de los que cada año se plantea metas que no logra cumplir. He estado ahí y conozco perfectamente ese sentimiento. Así que he creado una serie de pasos que me han ayudado a mí a través de los años a cumplir mis metas y que hoy quiero compartir contigo. Así que si esto te interesa, sigue viendo el video. Hola, soy Manuela Beato, comunicadora y coach profesional. Trabajo con profesionales y empresas, ayudándolos a crear una mejor versión de sí. Así que en este canal vas a encontrar videos de superación personal, motivación e imagen profesional. Si te interesan estos temas, te invito desde ya a que te suscribas y pertenezcas a mi comunidad en la que todos los domingos estamos estrenando nuevo video sobre estos temas. Así que bienvenido formalmente a mi canal y vamos a pasar a lo que ¿Cómo interesa. ¿Cómo planificar y lograr tus metas en un año? Muchas veces no tenemos claro, cuáles son nuestras metas. Y si es así, te invito entonces a que veas nuestro siguiente video que es sobre cómo definir mis metas. En este video voy a explicar los pasos que a mí me han servido para cumplir mis metas año tras año. Desde hace varios años he estado viendo que si no defino un plan de acción, pues no voy a llegar a ningún lado. Entonces, creé cinco pasos con los que voy a ir definiendo qué voy a hacer en cada etapa del año para ir logrando las metas que voy a tener en ese año. Las metas, lo primero es que tienes que saber cuáles son tus metas claras y precisas y que sean reales. O sea, metas realistas, que tú puedas decir, bueno, esta es una meta que yo puedo cumplir en un año. Si no es así, entonces es una meta a largo plazo que debes trabajarla entonces año tras año hasta que se pueda cumplir. Entonces, tienes que tener claro si es una meta de un año o si es una meta de varios años a largo plazo. Entonces, esta, en, este, en este caso vamos a trabajarlas por año y vamos a ponernos metas anuales. Entonces, define cuáles son esas metas que quieres eh, cumplir, escríbelas en un papel, define, bueno, yo quiero lograr, esta, este peso, quiero graduarme de tal carrera, quiero poner un negocio, quiero esto, o sea, todas las cosas que quieres lograr, ponlas escritas claras donde las puedas ver, definirle entonces un orden de prioridad y también eh, si son en un año o si son a largo plazo. Ese es el primer paso, definir cuáles son esas metas que quieres lograr. Una vez que tenemos estas metas definidas, entonces tenemos que darle tiempo a cada una. Como hablamos anteriormente, eh, las que son en un año, tienes que definir, ok, esta meta la puedo lograr en un mes, dos meses, tres meses. ¿Qué tiempo te va a llevar cada una? Entonces, las que son de más años, entonces tienes que ponerlas también en el plan, pero sabiendo que no son para este año, sino que vas a ir avanzándolas este año. Entonces, las demás tienes que ir definiendo el tiempo que se va a tomar cada una. Bien, eh, quiero bajar 10 libras, siendo realistas. ¿Se puede bajar 10 libras en un mes? Claro, con un plan, Puedes hacerlo. Entonces, tú dices, en un mes, para viajar, bajar 10 libras, tengo que bajar X cantidad semanal y hacer X, X ejercicios. Entonces, define cada eh, meta con su tiempo. ¿Qué tiempo te va a llevar cumplir esa meta en específico? Ponle allí un mes, dos meses, seis meses a final de año. ¿Okay? Entonces, eso es lo segundo. Definir tiempo para esas metas. ¿Okay? Entonces, una vez que ya tenemos el tiempo que se nos va a llevar cada meta, tenemos entonces que ponerle en actividades diarias, semanales de, de, o mensual. Entonces, voy a llevar esa tarea a una actividad diaria. Por ejemplo, el gimnasio, ¿cuántos días a la semana les voy a dedicar? Cuatro, cinco días. Debo ponerlo en mi calendario. Lunes, miércoles, jueves y sábado voy al gimnasio. Entonces, lo pongo allí con el horario que voy a hacer. Eh, la, la universidad o los estudios, voy a ser martes y jueves a tal hora. O sea, así yo lo tengo organizado y lo tengo con una notificación en mi calendario y también al inicio con una alarma de que, bueno, a las 7 yo dije que iba a sentarme a leer, entonces a las 7 me suena una alarma, lectura, eh, que me tengo que acostar a las 10, entonces a las 10 me suena la alarma de que me tengo ya que acostar. Entonces es importante que hagas eso. Ponle todas las actividades una hora y un día específico en que los vas a hacer para que puedas cumplirlo todas las semanas, vayas haciendo las actividades que te van a llevar a cumplir esa meta. Si no lo haces así, va a pasar el tiempo, va a llegar el año y no vas a haber cumplido nada. Entonces tienes que dividirlo en tareas pequeñas para que luego entonces se convierta en la meta. Bien, así que ese es el tercer paso, definir un horario y un día a la semana o varios días en que vas a ir desarrollando esa actividad para cumplir esa meta. Paso número cuatro, crear un mapa de sueños o vision board. ¿Qué es esto? Vas a imprimir imágenes específicas de tus sueños, de tus metas. Entonces, si por ejemplo te quieres comprar un carro, sé eh, específico con el carro, el modelo, el color y todo lo que quieras Imprime una imagen y pégalo en, un, en, una, en una pizarra, de esas que se pueden pe pegar las cosas. Eso ayuda muchísimo a que puedas ver eso materializado todos los días y te motives, salgas a la calle a comerte el mundo, a trabajar duro porque sabes que tienes esas metas. Entonces, imprime cada una de tus metas con una imagen en donde puedas verla todos los días, créeme, eso hace una gran diferencia y ayuda muchísimo a que te mantengas motivado. Paso número 5 Visualízate ya habiendo logrado esa meta. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo actúas? ¿Cómo, ¿Cómo piensas? ¿Quién es esa persona nueva que ya logró esa meta? ¿Cómo te sientes en ese carro nuevo? ¿Cómo te sientes habiéndote graduado de la universidad, licenciado, máster, doctor, en lo que sea que te hayas graduado? ¿Cómo te sientes? Ya siéntete en posesión de eso, ya camina, actúa como si ya eres esa persona. Así que eso es importantísimo, ley de atracción, agradece de antemano, camina y siéntete como que ya has logrado esa meta. Créeme que eso te va a ayudar muchísimo y es el paso número 5, el más importante. Desde el inicio declararte ya poseedor de eso que quieres lograr. Bien, vamos a repasar los 5 pasos. Primero, enlistar todas tus metas. Haz una lista de todas las metas que tienes. Segundo, definir un tiempo para cada una de esas metas. Tercero, llevar las actividades semanales o diarias dependiendo de cada meta. Cuarto, imprimir tu mapa de sueños para que lo puedas ver todos los días, en la mañana y en la noche. Y quinto, visualízate en posesión de esa meta. Cómo te sientes de ya haberlo logrado. Cómo actúas, cómo caminas. Siéntete ya en posesión de ello para que puedas activar la ley de atracción. Esos son los pasos que yo he ido aplicando durante los últimos años para el logro de mis metas y me ha ayudado a cumplir la mayoría de mis metas. Y te, des, te aclaro esta parte porque a veces nos ponemos metas que no podemos cumplir, que eh, pasaron situaciones y no se pueden cumplir, no pasa nada. La pasamos al siguiente año porque lo importante es que tengas claro cómo hacerlo y si no quedó por ti, entonces, por lo menos hiciste lo que tenías que hacer. También pasa que a veces nos ponemos metas con las que después que la vamos desarrollando nos damos cuenta que no nos interesan. Por ejemplo, te pones a estudiar algo y te das cuenta de que no, no era lo que tú pensabas. Simplemente no pasa nada, la eliminas, la cambias, pero sigues con el plan de acción. Entonces, eh, lo importante es tener claro que quieres lograr, un plan de acción para lograrlo y que realmente seas feliz en el proceso. Espero de verdad que esta información te sirva mucho. Si es así, te invito a que te suscribas, que le dé likes a este video y que lo compartas con tus amigos. Hasta un próximo video y espero que tengas un feliz día y un año lleno de éxitos.